¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de mi canal, soy Chaviluque. Luque, vamos con Polonia en el Junior Eurovision Son Contest de este año, y hasta afuera la canción, gracias por avisarme, la representante es Laura Mbaks, Kiewicz, perdonad la pronunciación, pero es complicado, y la canción To The Moon, vamos a ver qué nos trae Polonia este año. Buena voz sí. Ey, Me gusta haber sí. qué buena. Hey, me gusta mucho este estribillo. Bueno, venís a por todos este año, todos los países. Las tres que están elegidas son buenísimas. Este trozo es buenísimo De verdad que buena Me gusta mucho la parte esta del coro también Hey, de verdad me gusta mucho esta parte del estribillo Y con el coro queda wow. Wow ¡Polonia! ¡Buenísima! ¡Buenísima! O sea, no sé, no, no me esperaba esto. El año pasado fue mi favorita Sara James con Somebody. Además, la adoro, ya la habréis visto en, en los vídeos que he subido de ella. Y bueno, no me esperaba esto, pero es que es buenísima. Me encanta la composición, los coros, la voz de, de Laura. Muy, muy buena. Bueno, hasta aquí Polonia en el Junior Eurovision de este año. Gracias por avisarnos de, de que había salido la canción. Nada, si os ha gustado el vídeo, no olvides de darle like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo.